Okay. Queridos amigos de Mar del Plata, queridos. Vamos a arrancar de vuelta, para. un un sí, a ver. Queridos amigos y colegas de Mar del Plata, eh, es un placer comunicarme con ustedes por este medio. Estoy muy contento, muy motivado para participar en las jornadas sobre temas actuales en bibliotecología, un evento que ya tiene mucha historia. Me toca hablar sobre organización del conocimiento y cultura digital, las tensiones que existen, eh, sobre todo en un mundo en el cual la cultura digital obliga a reperfilar las prácticas profesionales, algo que es particularmente importante en nuestro trabajo de mediación entre documentos y, y usuarios. Vamos a hablar sobre la vigencia, o no, de los vocabularios controlados, vamos a hablar sobre el lenguaje natural, sobre las distintas formas en que impacta el desarrollo de taxonomías web, de la web 2.0, la web 3.0 eh, y otros sistemas de similar naturaleza sobre nuestro mm, saber, nuestro eh, proceder profesional. Así que desde ya eh, los invito a, a compartir este evento y les envío un saludo muy cálido desde este Montevideo invernal.